suscribas a mi canal de YouTube Marcelo Chairo Díaz y también que te sumes a nuestro canal de Telegram tienes toda la información en una platita al final de este video así que no me demoro más y voy al punto hoy nos toca ver a Saturno en Leo venimos con la seguidilla de Saturno porque lo que estamos enseñando es justamente eso, a Saturno en en Leo. Ahí tenemos a el símbolo de Saturno, lo estás viendo en pantalla, en el signo de Leo. Bien, vamos a leer las tres palabras claves positivas y las tres palabras claves negativas para este signo. Te recuerdo que la astrología per se no determina tu vida, sino que vos Determinas tu vida a través del autoconocimiento que te da la astrología. Y ese autoconocimiento es autoliberación. Como positivo Saturno en Leo te hace cauteloso, sereno y responsable. Espera. Y responsable. <ríe> Parece, sonaría a irresponsable, no. Y responsable. Eh, como negativo te hace cruel, eh, te da un grado de despotismo muy grande y, eh, y te hace cobarde. A tener en cuenta que esas seis energías conviven dentro tuyo y a aprender a manejarla. De eso se trata. Te mando un abrazo enorme, por supuesto que sí, eh, y te digo hasta mañana eh, con un nuevo video short en este curso de Aprender Astrología Fácilmente con Palabras Claves. Mañana, eh, Saturno en Virgo, por supuesto. Nos vemos mañana, claro que sí. Chau, hasta mañana.